¿Cómo te encuentras hoy? Te doy la bienvenida a Biosabiduría Ancestral Este espacio dedicado al despertar espiritual de la humanidad Y si hoy te encuentras aquí, deseo de todo corazón Que a través de esta guía para ti Encuentres respuestas Encuentres el camino para volver a conectar con tu esencia, con tu alma, con Dios es mi intención compartirte estos mensajes, esta guía para tu evolución y ser el medio por el cual podamos conectar con esta divinidad Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. El día de hoy vamos a ver cómo estás vibrando en tu presente, escorpio. Haz esta, esta carta los duendes a través de este oráculo que se llama el mapa encantado te sientes con bastante movimiento mental con bastantes eh, basura mental que te impiden conectar con tu esencia eh, esta carta en tu presente nos muestra esa necesidad de soltar todas estas creencias limitantes que están hoy presentes en tu vida, en tu mente, estos miedos a través del ego, estas envidias que de repente brotan pues en tu percepción, en tu realidad. ¿Estás creyendo que no tienes un poder interno como algunos otros, Scorpio? Sin embargo, sí lo tienes. Si sí tienes poder interno, si sí eres hijo de, de este poder superior, hija de este poder superior. Y si sí puedes brillar. Estos fantasmas mentales que. que te siguen, que te acompañan, solamente son productos de tu mente, de esta mente errónea. En donde aprendiste que existía una forma en la que debías comportarte muy diferente a tu esencia o a lo que realmente quieres ser. Escorpio estás en este momento en el que se hacen presentes todas estas creencias para que las sanes desde la raíz Vienes de un momento, de momentos de mucho movimiento porque quieres avanzar, quieres volar. Esta carta de cabeza, el movimiento, nos muestra que has estado deseando tanto una nueva vida, un nuevo comienzo. Tu alma te ha estado pidiendo que despiertes. Que recuerdes quién eres Quieres empezar a vivir una vida diferente Este viaje de la vida Que has imaginado que puedes llegar a, a, a vivir Scorpio, solamente que estas creencias que hoy están en tu mente Muy, muy presentes, te están limitando A liberarte A volar Recuerda que a este mundo veniste a experimentarte, a remembrar quién eres, a remembrarte como hijo o hija de este poder universal, de este poder superior en el que tú creas. Y que tienes todo para, para vivir este viaje de la vida, Escorpio, voy a pasar de este lado. Es importante Escorpio como recomendación. Esta carta es las recomendaciones que nos da este oráculo de biosabiduría Sabiduría a través del mapa encantado. Es que te des esta oportunidad de estar solo contigo mismo, contigo misma Para que en esta esencia En esta comunión contigo y con el poder superior en el que creas Descubras Realmente ese poder interno que tienes Para que puedas quitar toda esta basura mental y puedas caminar sobre el puente de comprensión de una mente enferma, de una mente limitante en la que, en la que te encuentras en estos momentos para que puedas pasar de esa mente a la conexión con tu alma, a la conexión con tu ser y descubras ese potencial que tienes, sobre todo porque eres una persona y en este, en este mes estás reacomodando todos estos hábitos, estás eh, identificando todos estos hábitos y creencias que ya no te están sirviendo, Escorpio En esta carta pareciera que quieres sentirte en este momento en tranquilidad. Sin embargo, la mente está haciendo una, una jugada en ti, mostrándote o op poniéndote como, como estos miedos para que no avances. Sin embargo, tu alma te dice, vamos adelante. Este puente de comprensión del que te hablo, quiere, quiere decir que eh, una vez que te des esta oportunidad de estar contigo mismo, de entrar en tu interior, de reconocer tus sombras, de reconocer qué es lo que está limitándote a través del miedo, estas envidias que de repente te saltan, eh, esta tristeza que te genera no, no, no tener como este... Este valor por, por ir por lo que tú quieres Pasar por este puente de reconocimiento De lo que realmente quieres, sientes y piensas Te va a llevar hacia la luz de tu alma Te va a llevar a encender esta, esta lamparita Esta llama que tienes en tu interior No te resistas a los cambios, Scorpio tienes una fuerza interna sorprendente vela con alegría con decisión el mundo en realidad es resultado de las percepciones que tienes tú mismo sobre ti, escorpio allá afuera solamente estás percibiendo lo que sientes por dentro acerca de ti mismo y hoy te invita este mapa encantado a que recuerdes que tienes una fuerza interna que te va a ayudar a limpiar estos pensamientos negativos sobre ti mismo esas situaciones en las que sientes que estás viviendo denso solo son el resultado de estos miedos, ok, de estas creencias. Limpialas. Ah, te voy a dejar el link de las siete trampas del ego para que identifiques. Te sugiero que anotes cada, cada palabra, cada frase que resuena en tu alma sobre lo que vas a ir escuchando en esta serie de conferencias, Porque en esta sensación de querer brillar y no y por otro lado no quererte soltar al movimiento, no quererte soltar del a, a un cambio que ya es inminente, que, que tu vida lo está pidiendo para, para que despiertes esta fuerza... te va a ayudar todas estas estas guías. Ahora en esta carta de la fuerza sabes que si sí puedes lograr lo que te estás proponiendo solamente es te invitan a disfrutarlo, a disfrutar el proceso. No, no presiones Scorpio, no, no quieras empujar para que avance el proceso de tu vida solo disfrútalo, reconoce lo que estás sintiendo, lo que estás pensando habla contigo mismo, comunícate está bien pedir ayuda Scorpio y la ayuda más certera, la ayuda más leal para ti es la ayuda que te proporciona este poder superior o este universo en el que tú creas. Para que vivas con libertad. ¿Ok? Para que esta libertad la palpes, la sientas, la disfrutes. Conecta con el Espíritu Santo. El espíritu Santo es el Espíritu en libertad, santidad significa libertad y el Espíritu en libertad es el que te va a guiar, con, con, pídele ayuda, conecta con él, te va a guiar para que estos pensamientos o este, este mundo mental en el que te encuentras el día, de, el día de hoy, te encuentras vibrando en estos momentos para que se disipe en esta comunión con tu fuerza interna. La sugerencia final que te hace el mapa encantado para este mes, Scorpio, es la siguiente. El espíritu del lugar Y con esta carta Te dicen que lo verdaderamente real, la verdad está en tu espíritu, en tu esencia Todo esto que sientes y tus deseos que quieres llevar a cabo, tus sueños Sí es real, sí puedes llevarlos a cabo. Y primero tienes que reconocerte fuerte. Reconocerte un ser humano unido a todos los demás. Reconocerte parte del universo, parte del mundo. Darle rienda suelta a estos sueños, a estas ideas que te llegan. Y que por sí solos te generan paz, por sí solos, por sí pensarlos y sentirlos y visualizarte en algún momento realizándolos, te genera paz, te genera emoción. Te dice en sí, esta, esta carta significa un sí, vas a, ve adelante, tienes la fuerza para hacerlo, tienes el poder el poder interno que, que, que, que te va a permitir llevarlo a cabo ok mantenerte en esta comunión contigo mismo y con el poder superior en el que tú creas te va a llevar al equilibrio y este movimiento en el que ya quieres tener una nueva vida, se va a empezar a dar. Se van a empezar a, a acomodar las, las piezas del rompecabezas, Scorpio. Confía. Tu palabra clave es confía. Ten certeza de que lo que tu alma te está guiando, tu alma, es esta corazonada, esta intuición. Que has sentido en estos tiempos Sobre una nueva vida ¿Quieres una nueva vida, Scorpio? Suéltate Suéltate a tu esencia Dale rienda suelta a esta creatividad A estos sueños, a estos mensajes que has estado recibiendo De hecho vas a estar recibiendo Muchos mensajes a través de personas A través de imágenes Que te van a reforzar los deseos de tu alma, los deseos de tu esencia, comunícate contigo mismo y con, con este poder super, superior, pídele ayuda, vive esa libertad que ya quieres vivir, escorpio, deja estos duendecitos, estos eh, miedos mentales, conecta con tu alma, conecta con Dios, Porque aquí el movimiento, el movimiento es inevitable, los cambios son inevitables. Y este empuje es para llevarte a una versión más alta de ti mismo, Scorpio. Trata de no hacerle, de no darle poder a todas estas ideas en tu mente que están fundadas en el miedo, en la raíz del miedo ok vete al amor solo hay dos caminos, o es el miedo o es el amor cuando actúas desde el miedo tienes unos resultados que te estancan cuando actúas desde el amor, desde la certeza, desde la confianza este movimiento que viene para ti te va a permitir crecer te va a permitir vivir libre y eso va a impactar tus finanzas de manera bastante positiva, Escorpio. En esta comunicación que se te invita a tener contigo mismo, contigo misma, es importante que fluyas y que fluyan las emociones, ¿ok? Aquí en esta imagen el agua nos, nos, nos refiere a... Deja fluir tus emociones. Ya estás sintiéndote hasta cierto punto lleno. Y donde todo está ocupado, no hay espacio para lo nuevo. Vacíate. Escorpio, deseo que encuentres en esta guía para tu alma el mensaje que le dé paz, que te lleve hacia una versión más alta de ti mismo. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar esta campanita que está aquí abajo, coqueta, y nos vemos en el siguiente video. Muchas felicidades y muchas gracias.